Hey, hola, qué tal, amigos. Estamos en un nuevo video y les tenemos un desafío en este video que consiste en que si llegan a 70 likes y a 170 suscriptores vamos a ir a escalar ah. el cerro y y el cerro que vamos a ir a, a visitar es ese grandotute que está ahí. Si es que esto llega, mi compañero, como ya lo escucharon, vamos a hacer todo eso si llega a esa cantidad. Y empezamos con el video. ¡Vamos no de paseo! Falleció este. ¿Un señor? Ajá. pero ese señor tenía tenía hijos o algo así, Ajá. de cuántos años se veía el señor ya estaba viejito no aquí han pasado varias cosas, ¿no? dice tu papá que bueno, cuando veníamos de chiquitos que... una vez vi una señora, ¿no? ah, no creo que fue... Nuestro abuelito ¿no? el que la vio ¿no? Sí. A tu mas abuelo Veniendo a mi canto Se le desapareció. Desde ahora Pues si no No le pudo guardar la cara Guardar la de mis caras vio No pues imagínate. Cuanta nos quedamos aquí dentro Aguanta, este. Vamos a, a ver qué hay aquí, ¿no? Aparte, ahí se ve un remolinote. Ahora vamos a ver, ¿no? No manches, ya se está apagando. Pues es que pensé que. que se iba a ver más. Bueno, sí, se ve, pero ya se está apagando. Pues esta parte se ve. como que sospechosa, ¿no? Pues sí, por aquí viene. que dije. Porque. graffiti por acá. No un hueso! ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué? es? ¿Quién sabe no mi llevamos? Un puesto ah. de peso, ¿quién sabe? A lo mejor los perros se lo trajeron, ¿no? Sí, se sí, ve chido. Va ah, a ser igual un tronco. Tiene una rama de árbol, y uh -huh. teco. está muy hueco. No uh manches. -huh. Pero ese sí se ve hueso, ¿no? A ver. Amigos, encontramos huesos de... Epa, la madre que... Pero en, en el aeropuerto que está haciendo ahorita el nuevo presidente, este, están a a huesos. encontraron huesos de mamutas. sabe si, sea, si sean huesos o no. Y si son huesos, ya rompí uno. <risa> donde que no sabemos hacer pruebas para saber. A ver, pones ahí para tomar una foto. Anda. Se <risa> este. queda Ya. A ver qué más encontramos. A ver, vamos a... Se lo Se Está grabando, ¿verdad? <risa> Somos de detectives. <risa> aquí porque estos son de Tusa no que vaya saliendo ahorita se <risa> han miedo a la y se nos vaya subiendo uno mira otro gusto. <risa> Mira otro graffiti. ¿Ya se formó? ¡No manches! ¡Un, manche? ¿Un billete! <risa> ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es a ver checate si ¿sí no es falta A ver tú, bueno, yo no sé checar que llegue no, ¿Sí? Vamos oh, a ver... No, sí, sí es... De ¿Sí? verdad. ¿Sí es de bueno? Sí. Vamos no, sí. a ver. Sí. ¿Sí? <risa> Imagínate que no hubiera venido. pobre de cholo que se escapó. Y... ¿Y sigue? Hay que... Repartimos a la mitad <risa> ¡Ah, no! Bueno, ahorita lo cambiamos y ya Bueno, ya para terminar les hacemos el anuncio de que próximamente se va a abrir una sección de historias de terror Y vamos a, a incrementar este lo, lo que vamos a ir a investigar Vamos a buscar unas casas abandonadas para ver si hay alguna historia o algo así Y se las estaremos grabando para que haya más contenido en nuestro canal y lo disfruten También próximamente vamos a ir a una casa de carnes. antes. Antes o cuando se termine la pandemia o este en semáforo amarillo o, en, o, o amarillo, ¿no? También. Porque es que igual no podemos esperar tanto tiempo. Ya veremos. Ya, ya veremos qué dice el tiempo. Sí, pero, estén atentos. Pero eso sí. Ya van a ver varios videos diferentes. Para que es, se van dando cuenta que este canal es de entretenimiento, y de diversión, porque de luego hacemos bromas y, y de todo, ¿verdad? Es surtido, es surtido, es surtidito campechanito. Y terminamos este video también con unas, unas tomas épicas de, del paisaje.